Bienvenidos a Singapur. Ya estamos aquí. Acabamos de llegar hace un par de horas y decidimos salir a explorar la ciudad. Eh, Singapur es, una, es un país estado, o sea, nada más, eh, no tiene como otros otros estados solamente divisiones y es una isla que está formada una isla grande y tiene varias islas. Y han hecho, han ganado territorio también al mar. Este país tiene cuatro idiomas que es el inglés, el malayo, el inglés malayo tam, tamil, y el inglés malayo arana, tamil, y el chino. Uh -huh. la, la población es principalmente china, hay otros malayos, y hay muchísimos expatriados. sea, uh -huh. gente que es de otros países europeos o latinoamericanos que vienen a trabajar Acá a Singapur, ¿no? por parte de varias empresas. Eh, el Marina Sands, Marina Sands Bay, ese es un hotel, es un emblema de Singapur. Uh -huh. Y lo más impresionante, bueno, es la estructura de, de hasta arriba que une los tres edificios. Uh -huh. esta está esa parte. Y tiene una alberca infinita. Con vista a todo el skyline de los edificios. Bueno, ahí hay una cancha flotante. Esta, una cancha flotante. Uh -huh. Tenemos esta, un museo. Es, es un museo. Y tiene forma como de flor, un pétalo. Y el puente. Un puente que, que atraviesa el río. Muy bien, pues estas son nuestras primeras impresiones de Singapura Singapur. Y, eh, y seguiremos bueno, ah, informando. es un país muy estricto Aquí hay prohibidas muchas cosas Entre ellas el hablar, Mascar chicle Mascar chicle, el hablar muy fuerte Te pueden este, poner una multa O llevar a la cárcel por escándalo público eh, Y bueno, ¿qué más Si sí, son como muy, muy estrictos En cuanto a A la limpieza Comer te multan 500 dólares por si comer. Fumes en, el, el metro, en el metro. Arriba del metro. Y mil dólares si fumas en el metro. Pero yo creo que como es una ciudad muy este, multicultural, pues debe de ser así para que esté todo muy bien y, y, y todos convivan en armonía, como es aquí en Singapur. Vamos, bye. I'm going to come to the going Acabamos de comprar un helado para caminar en la bahía. Comido a nuestro heladito. A ver si no nos meten.